Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, yo soy Isabela y hoy vamos a hablar sobre niños influencers. Seguramente ya habrás oído hablar de este término, influencer, pero ¿qué son y qué es lo que hacen realmente estos influencers? Pues bien... Los influencers son personas que ejercen cierta influencia en su entorno a través de su actividad en redes sociales. Se suelen caracterizar por tener cientos o miles de seguidores y por utilizar su presencia en redes sociales para promocionar marcas o productos, para difundir mensajes, etc. ¿Qué es lo que ocurre? Que como ya hemos hablado desde Gapten varias veces, el tener presencia en redes sociales supone una pérdida de la intimidad, por lo menos de manera parcial. Esto en sí mismo no debería suponer un problema, sin embargo, cuando se trata de niños sí que lo es, porque normalmente no tienen las herramientas o el discernimiento necesario para saber qué información compartir y con quién hacerlo. Por eso estos niños influencers tienen un peligro extra en Internet. No sé si sabías que el 72% de niños en España de entre 6 y 11 años tienen presencia en alguna red social. Eso hace muy necesario que nosotros los padres nos formemos para educarles y protegerles en su actividad digital en redes sociales. Como decíamos, estos niños corren un peligro extra. ¿Y cuál es? En primer lugar, una vez que te expones públicamente, siempre tendrás seguidores y detractores. Estos detractores o haters, como se denomina en el ámbito digital, normalmente pues, hacen críticas y comentarios negativos. ¿no? Y puede ser que los niños no tengan la capacidad de asumirlos o de procesarlos emocionalmente. Por eso mmm, pueden venir de ahí frustraciones, complejos, falta de autoestima, etc. ¿no? Pero es que además pueden sufrir estos niños influencers que han alcanzado cierta fama, que consiguen de repente dinero, premios, el síndrome del juguete roto. Este síndrome lleva consigo también pues pérdida de autoestima, trastornos o problemas de personalidad y la necesidad de estar recibiendo constantemente la aprobación ajena. Esto no es para nada positivo lógicamente. Por eso mismo es importante que los padres hagamos un seguimiento de la actividad de nuestros hijos en internet y que sepamos qué tipo de contenido publican con qué frecuencia, etcétera. Si te ha gustado este vídeo, dale a like suscríbete al canal y no olvides darle a la campanita para que Youtube te avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo.